Yehová te, Un tlayekanke, tlamachica o que pasoló que pasó que Jesús ni man que mektis nequilla, pampa un día que sábado catca, pero Jesús o que mehli. No te hasta amante que ni manejan no ni tequita. Yehováica un día un hebreos más que nequilla que pampa Yehová es que un sábado, ni manó o kisto, y ka Dios Yehováita ta ni maíz y callejuanemi san nuis que dios. ¿Qué más Jesús o quimili? Y catle lava que me mechilia y canejuan yejuanigico dios, suele ni chiva y las no celti. Y esa ni ni chiva, ondle ni quita que no tata. Ondle no tata que no ni chiva. Te no tata ni ni manechititia no chitlen Yehová no echó de ti esta hachlamach, Yehová más lo hará. Sin Yehová imparanic chivás. ¿Y con qué? Ni Mehoméh marchará ni manki macas ni milisle? ¿No es hoy Yehová nigí con él? No es que nigmacas ni milisle, con Yehová ni que nigis nigmacas. Ni manotádas que yo ya cahtlaga. Y es nuevo en el mago que no tiene que ir a dios. Para ni dios ni dios ni mani de las colmadas. Para noches manes las gaitas kang king que las gaitas no tata. Yohansh ne las no sh que las gaitas no tata. Yeho Y que tal que no me he dicho ya. Yeho que on ni que ni man que no toca yeho no ne chati tal. Que pía ne milisli para no Ni man sh que que. Y el gallo mayor ni de listo ni milisli para no chipa. Y que atleme lavar ni meche lian y el agua la ondo náhli ni mansano aman yo yescok y que cuagú me no trato nijo y yo ni ningico ni mao y yo ni quita camates que ni mis no teaching de tema que ni milisli para no chipa no y que no ni ningico nevo ni tema que milisli para ni man nawatil, para ni de yo ni mani pampa uni noche utlacas. Ma que y huayin, pampa hijo son to no ni man que para que pero oye Juan que Yoliske ni manuquitevasque para quien las la colmacasque. Nehua sueli hitlas nichiwa, tlanotata snechmaca Nehua ni yolquitia ni dios nechilia. Y es yolquitia ni manite la colmaca, quien guitocaroa, pamba snechchiwa tlenejonikneque. Y es lengue negue y y que un tlea no pero nemi no uxe y no nopan ni manejuan ikmati y ka no tlea melawak o no que se sekemeh para itlaak o juan ni mauntlen un tlea melawak pero un juan no o no kistu y, no no y esa nemechelna no amiktia ondle tlea yi o no para hueliz nenech ni no man nemakizaske Juan que hizo la clavícula, y, y es Juan de Cuya ni mangual la clavilóguaya. Hizo la lo con cuajligosle para ir para ni moguicaske. Ni manguesquito naltín, o ni en itlalike ni muyo hlo, hicampa kilistle para o niñaque hipo cuajligos. Pero no es Juan y pieno testigo, y es Juan más huégi tosneke, que on le no Juan, on le no tachio nechmagak para manixiwa, quite titia y camellava que no tachio ni manotácini llevan goñeza titlan no no pambatla tuvo ni mejor mes camawa ninkaque hizo acta titla ni más camawa que en la saca ni un titla todo lo suelito la que iban y muy yo lo pambas ni noche ni el toca ni hoy llevan titlan ni mejor meningita y camille cuidado con ella cuidóle pampaningita emilia y camingita es decir que ni milisle para y pa un y pero más que un día que las vi lo hice, no mejor ni que no te para ni que para un lacame camé, manechuveite, pero ne mechishmati tla ni manigmastika, y que es ni que dios, ni igual la y que hay toca ni man no pero tlawalas iguala soxé, y Juanzano, no que aquí pilla te que va a ayudar, aunque más en que se que, ni que te, vuelas en el cielo tocas que, las andones mejor me en que ni más en que un temoa, aunque y te nevaliste, san Dios que te maca, más que es ne miliga en que no es agua, ni más te españiz que y más te españiz Moisés, llevan ne milia hija me chapa lewis, las andones mejor que ne alto casquía, ¿onde no nenech nel tocasquia. Pampa jevau tlacuilos no ca nevau. Pero es nengu nel tocas, huntle yevau O el es nengu nel